Hoy vamos a hacer que las palabras bailen. Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Vamos a jugar con palabras. Primero vamos a pensar una palabra simpática, linda, grande, con la que podamos jugar. Bien. Con esta palabra que es dinosaurio, vamos a hacer un juego primero la decimos muchas veces dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio ahora la vamos a volver a decir con distintos volúmenes dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio dinosaurio y ahora que dijimos muchos volúmenes la vamos a ir dividiendo en sílabas como nosotros queremos por ejemplo, Dino dinosaurio, Dino dinosaurio, Dino saurio, Dino saurio, Dino saurio. Otra manera, Dino saurio, dinosaurio. saurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Y le vamos a poner música. Por ejemplo, ahí sí me ocurre el aleluya. Miren, el aleluya de gente que es. Dinosaurio, dinosaurio. Dinosaurio dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, Dinosaurio, Dinosaurio, Dinosaurio, Dinosaurio, Dinosaurio, Dinosaurio, Bien, vamos a probar con otra palabra. Pienso una nueva que dice... Bien, ¿te gusta el chocolate igual que a mí? Bien, la vamos a usar. Por ejemplo, chocolate, ¿no? Primero lo decimos normal muchas veces, muchas. Yo lo hago cortito, pero lo puedo decir muchas veces. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. Muchas veces. Y ahora con distintos volúmenes. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE Y ahora la dividimos en sílabas, como antes, de cualquier manera Por ejemplo CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE, CHOCOLATE Bien, la divido de otra forma y pienso música. Por ejemplo, se me ocurre esta. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, Pienso en otra palabra. Hola. La palabra que ahora se me ocurrió es gatito gatito un gato chiquito primero le digo muchas veces gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito y está bueno decir la muchacha que pierda sentido gatito gatito gatito bien después la digo de suave a fuerte de fuerte a suave como yo quiera gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito gatito bien y ahora la separan signos. Gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, gatito, ga, gatito, tito, tito, gatito, gatito. Y también le puedo pensar. Alguna música que me sirva, alguna canción conocida, le voy a pensar para ponérsela a esta música. Le voy a poner la música de Palo Bonito. Bien, le voy a decir: Gatti, gatti, gatti, gatti gatito, gatito. Gatito, gatti, gatito, gatito. Gatti, gatti, gatti, gatti, gatti, gatito, gatito, gatito. Gatito, gatito, gatito, gatito. Gati, gati, gatito, gatito Gati, gati, gati gatito, gatito gati, gati, gatito, gatito ¿Te gustó el video? Bien, no te olvides de darle like De suscribirte Marcar la campanita para que te lleguen las novedades Y es importante que lo compartas A maestros, maestras, amigos, amiguitas Amiguitos que personas que tú creas que esto le puede servir, que les pueda gustar, así el canal crece, la comunidad es cada vez más grande y podemos seguir pensando este canal a futuro. Mi nombre es Julián, esto es Me Encanta gastarte, miércoles y sábados, hasta la próxima.